Eh, sin, dolor, sin, sin dolor, sin frutos. Sin dolor, sin frutos. Sin dolor, sin frutos. Ya hemos visto la tablada, el diagrama del Evangelio. Ese el, el diagrama se divide en tres partes grandes. Primero, capítulo 1 hasta el 4 habla del Evangelio. Capítulo 4 y 5 habla de la fe. Capítulo séptimo, último, habla del reino de Dios. Capítulo uno del Señor si no Hemos visto.